Bienvenidos el día de hoy vamos a hablar sobre la administración de crédito antes de empezar a hablar con, sobre la administración de crédito y cómo esto nos puede ayudar para un análisis y un otorgamiento de un préstamo en el sistema financiero vamos a hablar sobre las nuevas leyes que se han venido dando en el sistema financiero aquí en el ecuador eh, vamos, a, vamos a echar un vistazo y vamos a ver de conformidad con lo establecido en la resolución de la junta bancaria emitida en el 2011 la superintendencia de bancos y seguros indicó que la calificación de las operaciones crediticias efectuadas con los parámetros establecidos en el capítulo 2 y la calificación de activos de riesgos y constitución de provisiones dieron un cambio a la calificación de riesgos es decir nosotros analizábamos antes a un cliente de acuerdo con calificaciones A, AA, AAA, B, C, D o E de acuerdo a los tiempos de pago ahora la nueva ley nos dice que las calificaciones serán o como ustedes pueden ver para un cliente que paga al día b para un cliente que está en mora de 2 a 3 meses obviamente tomando en cuenta el tipo de crédito que es una calificación y que sería para un cliente que está en mora de 4 a 6 meses dependiendo del crédito que es igualmente una calificación T y una calificación R es decir digamos que antes un cliente que estaba al día tenía calificación A ahora con la nueva calificación de la central de riesgos la calificación va a ser O un cliente que antes estaba en mora con calificación B ahora va a ser V si antes era C ahora va a ser Y esta es la nueva calificación que nosotros como analistas de crédito tenemos que ver, verificar y tomar en cuenta en los buros de crédito. ¿sí? Otra ley que se ingresó por la, junta, por la Junta Bancaria en el 2012 es la ley en donde nos dice que tanto los estados de cuenta como la emisión de las tarjetas de crédito y la renovación de las mismas no serán con costo, es decir, que van a ser totalmente gratuitas, que el estado de la cuenta también debe ser gratuita este es un efecto que va a causar eh, problemas en el sistema financiero ya que van a bajar las ganancias del sistema financiero pero para el cliente le va a permitir tener acceso a productos gratuitos que antes no los tenía eh, otra ley que se está creando o que se creó el año pasado es la ley de avalúos es decir antes nosotros analizábamos los créditos o evaluábamos los créditos en función al avalúo comercial un perito hacía el avalúo de un bien de un terreno pero ahora el avalúo va a ser en base al avalúo municipal es decir que el valor que imponga el municipio va a ser el valor del avalúo que nosotros vamos a otorgar el crédito la nueva ley también nos dice que tenemos que tomar en cuenta la ley de hipotecas y vehículos es decir que ahora ustedes compran un carro y lo lo dejan de pagar durante dos años porque ya no tienen ingresos o perdieron el trabajo ustedes pueden devolver ese carro el banco tiene la obligación de darle un remate y si sobra algún dinero entregarlo al cliente eso antes no era posible sobre eso estas nuevas leyes nosotros tenemos que aplicarlas el momento de analizar un crédito antes se analizaba diferente por las antiguas leyes ahora tienen que tomar en cuenta todas estas leyes el momento de analizar el crédito para otorgarle a un cliente para ustedes analizar un crédito todo lleva a un proceso o un organigrama ¿Cómo se analiza un crédito o de quién depende un crédito ustedes van a ver que un departamento de crédito está organizado primero por un gerente luego por un analista de crédito por un oficial de crédito por un asistente cada una de estas personas tienen sus funciones por ejemplo el gerente tiene la función de supervisar coordinar y controlar ahora en estos tiempos el gerente tiene una nueva responsabilidad que es la de visitar a los clientes, que es el de hacer negocio. Generalmente el antiguo gerente era un gerente de oficina. Ahora los gerentes buscan negocios, buscan a los clientes por la nueva competencia que existe en el sistema financiero. ¿Qué es lo que hace un analista de crédito o un oficial de crédito? Generalmente ahora el oficial y el analista de crédito son la misma persona, que son asesores de negocios. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que vamos a hacer? nosotros como oficiales de crédito vamos a tener el contacto con el cliente vamos a hacer la, el primer ente el primer contacto o la primera línea entre el banco y el cliente vamos a analizar el crédito vamos a recolectar toda la información del cliente vamos a pedir toda la documentación de acuerdo al tipo de cliente que sea y lo vamos a pasar a nuestro asistente quien se encargará de toda la área operativa él se encargará de hacer todo como quien dice la parte sucia como se puede decir del crédito es decir ellos se van a encargar de hacer eh, reportes de visitas archivar eh, guardar documentos guardar correos todas estas cosas se va a encargar el asistente hoy en día generalmente el oficial de negocios es la persona encargada hay que tomar en cuenta y hay que recalcar que cada institución financiera tiene su propio organigrama de crédito sin pasarse, sin pasarse de, estos, de estos parámetros establecidos es decir gerente analista y asistente generalmente el oficial de crédito es la persona que manda el crédito para que el gerente apruebe este crédito es así como se da el organigrama del departamento de crédito gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión